Radio Renacer Internacional, la estación de Cristo y nuestra escuela de santidad. Cristo, rostro de luz, bendito sea Dios. Qué regalos tan grande y hermoso nos ha dado Dios. Con esta emisora y esta escuela unida al servicio del reino de Dios. Bendito sea Dios, bendito sea nuestro amado resucitado. Que está aquí, que nos quiere, que nos ama y que nos quiere llevar por el mejor de los caminos. Bendito sea Dios. Ni hay otro camino, ni hay otro nombre dado a los hombres que no sea el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Dios. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 1,14. 14. Saludemos, démoslo buenos días a nuestro amado Espíritu Santo, démosle la bienvenida, abracemos al Espíritu Santo, bendito sea Dios, démonos llenar del Espíritu Santo, más con ese libro del Espíritu Santo, que hechos de los apóstoles, que estamos estudiando ya en la Escuela de Santidad, en el resto de abril, y el mes de mayo, preparándonos para recibir ese Pentecosté. Yo quisiera que tú recibes el Pentecosté diariamente. Vamos a abrirnos a la presencia del Espíritu Santo. Solamente con el Espíritu Santo podemos recibir a Cristo Señor nuestro. Por él somos bautizados. Bendito sea Dios por la voluntad y misericordia del padre y por el sacrificio de jesús bendito sea espíritu santo bendito sea espíritu de dios alabado sea señor gloria a dios gloria a dios bendito sea señor ¿Cómo no alabarte ven espíritu de dios y ven a solidificarnos en esa piedra angular es cristo señor nuestro Bendito sea Dios, a él sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se apareció de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos, Simón Pedro, les dijo, «Me voy a pescar». Ellos contestaron, «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, «Muchachos, ¿tienen pescado?». Ellos contestaron, «No». Él les dijo, Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dijo a Pedro. Es el Señor, al oír que era el Señor, Simón Pedro que estaba desnudo, se ató la túnica, se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca, en la barca, porque no distaba de tierra más que unos 100 metros, remorcando la red con los peces. Al saltar a tierra, vieron unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dijo, «Traigan de los peces que acaban de coger». Simón Pedro subió a la barca, arrastró hasta la orilla la red, repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo, vamos, a el sen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio ha como renovado y, y y ha como eh, fortalecido mi alma, me ha animado, y me lleno de tanta. Puedo, el solo hecho de imaginarme a Jesús cocinando para nosotros, haciendo comida para nosotros, brindarnos a nosotros la comida, como si... El sirviente fuera él, siendo él el Señor. Y es que así es Jesús. Él se convierte en el servidor de nosotros. Si nosotros somos sus servidores, él es que le sirve a los servidores para que los servidores puedan repartir. Porque si los servidores no reciben del Señor lo que van a dar, entonces no tiene valor. Por eso hay que dejar que él sirva a lo que le sirven. Bendito sea Señor. Y poder disfrutar este ambiente como disfrutamos cuando nos reunimos. Bendito sea Dios. Cuando tenemos esa algarabía, estamos celebrando esta fiesta de Jesús resucitado. Santo Dios, qué alegría siento al estar con mis hermanos. Cuánta alegría al desplazarme a las comunidades. Y recibirme, cada uno en su diferente lugar, con tanta alegría y tanto júbilo. Y cada uno compartiendo, compartiendo a la vez el pan que hemos recibido de él. ¡Qué grande es el Señor! Bendito sea nuestro Dios. Y cómo no sentirse uno feliz y alegre de poder tener a un Cristo vivo. Decía San Juan de la Cruz que Dios no es abstrato, es decir, es invisible, pero está ahí, palpable, está ahí, tú lo puedes sentir, puedes hablar con Él, no es abstrato, está ahí, y Dios está visible en sus signos, en señales, en sus seres creados, en la naturaleza, que también creación. Dios está ahí en el aire que respiramos. Dios está ahí en esta claridad que ha depuesto la noche. Bendito sea, Señor, qué grande, qué grande es la presencia de Dios. Y qué bonito poder compartir y aprender algunas cosas como esta. Número uno, ellos estaban reunidos. Como es el mandato de Dios, lo aprendemos en el primer capítulo del libro de los hechos de los apóstoles. La permanencia, la unidad, esa asamblea. ¿Cómo no ser parte de esa asamblea en que te ha convertido? Parte de esa asamblea quiere decir, estamos firmes en su presencia. Él está siempre con nosotros. Ellos estaban siempre Juntos, y lo demuestra esta lectura en la tercera aparición del Señor, cuando ellos yendo estando juntos, decide Simón Pedro que va para el agua a pescar, y ellos entonces quieren irse con él y se van, y por eso se encuentran con el Señor, y por eso la abundancia de lo que no tenían. Ve a veces. Tenemos muchos problemas, ¿por qué? Porque no lo compartimos, porque no oramos juntos, porque no tenemos fidelidad en el servicio, porque no nos movemos, porque no le servimos a nada, ni a nadie, bendito sea. El Señor no quiere eso, muévete, echa la red, pero siempre a la derecha, no la siga echando para la izquierda, porque con razón te faltan tantos peces, porque ¿cómo vas a conseguir lo que necesitas, lo que quieres, lo que te hace falta en tu vida material, en tu vida espiritual, en tu vida física, si no está echando la red a la derecha? Para echar la red a la derecha, necesitamos unirnos al equipo. Este equipo que lo dirige Pedro es la iglesia. Al oír la voz del maestro, él corre, corre a su presencia. Se ató la túnica porque estaba desnudo, pero se tiró al agua para ir al encuentro de él. Se devolvió a buscar peces a la barca cuando Cristo le habló y le dijo que buscaran peces. Pero él atendió fue a su presencia. Los demás atendieron a remorcar la barca para la orilla. Pero Pedro, no Pedro, atendió rápido a la presencia de Dios. Y por eso, cuando él le dio la orden, fue entonces a... Subir a la barca y ayudarla a remorcar para llevar los peces al Señor. Miren que el Señor tenía peces. ¿Y por qué quería entonces de lo que ellos habían pescado? Él quería, ¿por qué? Porque tenemos que poner nuestra parte. Porque el Señor se acerca a nosotros cuando estamos en movimiento, cuando estamos en camino, cuando vamos al encuentro. Entonces así nos servirá la mesa, nos va a dar el pan, el pescado, todo lo que tú quieras, y va a estar contigo como resucitado por siempre, amén, para que nos dé la fuerza, para que nos dé la unción, para que nos dé la sabiduría, para que nos dé el amor, para que nos dé el nivel espiritual que le dio a Pedro y a Juan de poder sanar aquel, aquel inútil, aquel tullido que estaba en la puerta del templo, para que puedan entrar y saltar dentro del templo lleno de gozo, y alabar al único Dios verdadero. Bendito sea Dios, pasa por cada uno de mis hermanos calentando a los que están fríos, trayendo de nuevo a los que se han apartado, a los que se han alejado, a los que se han dejado inutilizar por el maligno, haciendo cosas vanas, por lo que no están disfrutando la fiesta, por lo que no sienten esta unción, y este misterio, de ir al encuentro y de celebrar el pan con sus hermanos compartir el pan, es haber recibido el pan. Bendito sea Señor, bendito sea Dios. Perdón, Señor, por nuestros pecados. Danos la oportunidad y la gracia de permanecer. Santifica nuestra emisora para que pueda seguir propagando el evangelio. Santifica nuestra escuela de santidad para que nunca pierda su ideal de ser santo, como tú nos llamas. Sean santo porque su Padre celestial es santo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que tengas siempre el Evangelio del Señor. Bendito sea Dios, Dios, todos los días. Evangelizarte 24 horas las siete, los 7 días de la semana. Bendito Dios.